Bueno, Diego, creo que ya estamos en vivo. Creo que ya estamos en vivo. Sí, ya estamos en vivo. Bueno, vamos a... Voy a organizar aquí mis ventanitas. Perfecto, sí, ya, ya veo. Ya lo vi. No tenemos a nadie conectado todavía, la gente se quedó dormida. Pronto el cambio de horario, ¿no? Sí, ya hay cuatro ahí. Saludos. Hola, muy buenas tardes a todos en este viernes de entrenamiento de la comunidad de Bilderón en Español. Hoy traemos un entrenamiento muy interesante también, con el siguiendo el mismo esquema de eh, opciones para capturar prospectos de manera organizada. Vamos a ver quién está por aquí. Eh, María Judith. Hola, María Judith, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Quién más? Eh, pónganos ahí en el chat quiénes están conectando y de dónde se están conectando. Eh, yo voy a cambiar esto para aquí. Mientras tanto, voy a poder ver las preguntas. Perfecto. Gabriela Regis, bienvenida Gabriela. Pongan ahí hashtag, hashtag en vivo o numeral en vivo para saber quiénes están conectados aquí en directo con nosotros. Y numeral repetición para los que se están conectando eh, en sus casas más tarde viendo la repetición de estos entrenamientos. Mariela Castelo Cuba, bienvenida Mariela, ¿cómo estás? Eh, ¿Quién más está por aquí? Pongan ahí de dónde se están conectando. Tenemos 14 personas, pero están como muy tímidos hoy, Diego. ¿Qué pasó? Yo creo que fue el cambio de horario o qué. <ríe> no. no sé, no sé. No sé. Uy, ahí Vladimir Melo. Vladimir está llegando. enfermísimo, hermano. Esta mañana hablé con él y eso está que no puede. Caray. Uderney Puerto, bienvenido. Patricia Loaiza, bienvenida. Colombia. <risas> Hashtag sin timidez. <risas> Bueno y espero que todos hayan tenido una excelente semana llena de eh, exitosos negocios, de nuevas creaciones, de nuevas implementaciones en la plataforma. Mire que cada vez nos vamos enterando de cositas que de pronto no nos habíamos dado cuenta y que nos ayudan en gran en gran parte a desarrollar diferentes estrategias y formas de cómo mejorar o automatizar nuestros negocios. Eh, ¿Quién está por aquí? Erwin Amaya de Bogotá. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Jorge Pincus. Alejandro Jara, ya te estaba extrañando, Alejandro. Oye, Juan Pablo Marín no volvió a aparecer, hermanos. ¿Qué pasaría con Juan Pablo Marín, que era el primero que estaba aquí en primera fila en, en, en, en estas reuniones de los viernes? Va a tocar indagar a ver qué pasó con Juan Pablo debe estar implementando todo lo que está aprendiendo. De pronto, Liliana Lara, bueno, bienvenidos. Eh, como les decía, hoy traemos una nueva idea, una nueva estrategia de cómo capturar prospectos. Eh, esta nueva idea eh, nos, nos va a ayudar a, a no solamente capturar los prospectos, sino de una vez a segmentarlos. Eh, y para esto vamos a usar la herramienta de quiz la nueva herramienta que tenemos disponible en la plataforma de quizzes al crear un quiz ustedes pueden hacer ciertas preguntas eh, enfocadas a tratar de medir cuál es la intención de su prospecto en qué está interesado tu prospecto o cuál es la, la, el nivel de conocimiento que tiene su prospecto en el ejemplo de hoy vamos a tratar un tema de afiliados entonces las preguntas que desarrollamos están enfocadas al conocimiento de sistemas de afiliados, de negocios en internet, de temas de plataforma y en base a las respuestas que nos dé el prospecto vamos a poder irlo segmentando de tal manera que al terminar de contestar el quiz ya vamos a, a poder clasificarlo si es una persona eh, novata o si es un intermedio o si es un avanzado. Y dependiendo de eh, la, cara, la categoría en la que termine después de la puntuación, pues vamos a decidir para dónde lo vamos a mandar. Podemos mandarlo a, a una lista totalmente diferente, una lista para principiantes, intermedios y avanzados, pero también después de contestar las preguntas, no solamente lo vamos a poder enviar a diferentes listas, sino también vamos a poderlo enviar a diferentes sitios. Entonces, ustedes pueden tener, digamos, tres sitios, uno para principiantes, uno para intermedios y uno para avanzado, totalmente diferentes, con información totalmente diferente, porque ¿qué puede pasar? Si ustedes están promoviendo algo, algún tipo de capacitación o entrenamiento y resulta que este entrenamiento es demasiado avanzado y dentro de los prospectos que se registraron llega un principiante al ver tantas cosas, va a quedar súper, eh, ¿cómo se dice eso? Súper... Eh, Queda como perdido, como... Sí, va a quedar ¿verdad? va a quedar perdido porque, porque dice, uy, esto es demasiado complejo para mí. De igual manera pasa si ustedes hacen un entrenamiento para principiantes y llega una persona con demasiado conocimiento y dice, no, esto ya lo sé, y me salgo y me voy, entonces ahí estamos perdiendo la, la oportunidad de tener esos prospectos o esos leads, ¿por qué? porque no estamos enfocando las capacitaciones a las personas indicadas entonces en este caso el quiz nos va a ayudar a segmentar esas personas y preparar un entrenamiento, tres entrenamientos, uno para cada nivel de persona de acuerdo a las respuestas que han dado en este quiz y hoy le vamos a mostrar un ejemplo similar y también le vamos a mostrar lo sencillo que es crear un quiz. O sea, se van a dar cuenta que de verdad es demasiado fácil y es una herramienta que la mayoría de nosotros no usamos. Y digo no usamos porque a veces como que no le encontramos la funcionalidad. Pero después de que preparamos este entrenamiento esta semana con Diego, me di cuenta que tiene muchísimo valor y de verdad que nos puede ayudar muchísimo en cualquier tipo de negocio. Entonces, pues. Eh, yo voy a compartir un segundo mi pantalla con ustedes solamente para, para recordarles nuevamente que dentro de, dentro de la plataforma ustedes aquí tienen un icono al lado de, del logo de Builderol donde van a tener acceso a la, a la base de conocimientos en español y en esta base de conocimientos vamos a tener las grabaciones de todos los entrenamientos de los viernes. Ustedes pueden ir al menú de aquí de arriba, entrenamientos de los viernes, y ahí van a encontrar cada uno de los entrenamientos con cada una de las fechas para que ustedes puedan saber cuál ha sido la secuencia que hemos llevado en todos estos viernes que llevamos de aquí. Entonces, eh, eso era lo que le quería mostrar eh, básicamente para las personas que no han participado de estas reuniones, que tengan conocimiento dónde encontrar los entrenamientos anteriores. Eh, pues ya, pues no siendo más yo le voy a dejar eh, ya la, la voy a darle la palabra a Diego que Diego nos va a ayudar mostrándonos eh, cómo funciona el tema de quiz, como les digo el ejercicio que hicimos es demasiado sencillo y cualquier persona lo va a poder implementar para cualquier tipo de negocio, entonces pues Diego dale, dale y comencemos el show bueno, vamos a empezar la fiesta entonces eh, algo muy importante, mientras les voy a mostrar aquí para que ustedes tengan en cuenta, a veces las herramientas están, y ahí me confirman si, me, si están viendo la pantalla, las herramientas están, pero no se nos ocurre qué hacer con ellas. Y por eso esto, no se pueden perder estos entrenamientos, porque aquí van a, a tener muchas ideas, y eso es lo que queremos lograr hoy. Al mostrarles esto, queremos lograr que ustedes empiecen a imaginar muchas ideas de cómo lo pueden hacer, porque esto que les vamos a mostrar rentabiliza campañas. Las personas que están trabajando con publicidad digital, sea con Google Ads o sea con Facebook Ads, les va a ayudar muchísimo a rentabilizar las campañas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que con lo mismo que están invirtiendo van a poder tener mayores resultados. ¿Por qué mayores resultados? Lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos, les voy a mostrar el recorrido total eh, y ya después cómo lo vamos a, a ir configurando, ¿sí? Pero a medida que van viendo, vayan escribiendo ahí en el chat qué se les ocurre que se puede hacer, ¿sí? Esto es solo un ejemplo, pero en la encuesta es muy versátil y se pueden hacer muchas cosas. Desde. La publicidad digital o desde ya sea tráfico orgánico o tráfico pagado, ¿sí? vamos a llevar a las personas a esta primera página. Esta va a ser nuestra landing page, la página de Optin, por así decirlo. Una página que recibe a, a, a nuestros prospectos y los lleva a un pequeño quiz. ¿sí? Un pequeño quiz, tres preguntas, tener, hemos configurado aquí, los expertos que trabajan en esta área recomiendan que sea de tres hasta máximo cinco preguntas para no ir a causar de pronto incomodidad en las personas también. Y eh, en lo posible que sean de opción, de opción múltiple, que sean de a dar un solo clic y vayan pasando cada una de las preguntas. Por ahí, una que otra puede ser abierta, ¿sí? en el caso de que necesitemos información muy puntual de nuestro prospecto, pero lo recomendable es opcional eh, a un solo clic y una que otra por ahí puede ser una máximo dos dejarlas abiertas para que escriban eh, una respuesta particular la, la, el, el quiz de bilder nos permite las dos opciones tanto la opción de un solo clic como que el usuario pueda escribir su propia respuesta entonces eh, esta encuesta tiene tres posibles resultados según las, las respuestas que nos den, nosotros vamos a poder calificar al usuario en tres eh, secciones. Un usuario principiante, un usuario intermedio o un usuario avanzado. Si, uno, si es un usuario principiante, ya tenemos diseñadas unas, landing, unas páginas especiales para entregarle contenido según el, el perfil del usuario. Entonces, según ese perfil entregamos contenido. Entonces, por ejemplo, está la página de principiantes. Se las muestro aquí para que vean qué es lo que cambia. En realidad son páginas muy similares, pero lo que cambia es eh, el titular y claramente va a cambiar el contenido que coloquemos aquí. Lo ideal es que aquí se genere contenido basado, basándonos en el perfil de la persona. ¿sí? Esto nació, les cuento una anécdota acá a ustedes, porque esto nació con base en un experimento que yo hice utilizando Facebook Ads. Y eh, yo envié, yo diseñé un taller, precisamente un embudo para vender Builderall. Diseñé un taller que era muy básico, un taller para principiantes. Y cometí el error de probarlo con públicos similares. Públicos similares. Entonces, claro, Facebook me trajo... Muy cantidad de personas a ver el taller y me daba cuenta que ninguno terminaba el taller, aunque era un público similar de Facebook. y ¿Qué era que estaba pasando? No sabía qué era que estaba pasando. La campaña estaba funcionando súper bien, un CTR alto, todo bien, genial, la gente estaba llegando, pero no me estaban viendo el taller. Y cuando me di cuenta era que el taller era muy básico para estas personas. Entonces, cuando, se le, cuando les envié un email, para enviarlos a un segundo taller que era un poco más avanzado, se obtuvo una respuesta muy, muy poderosa allí. Entonces miren cómo la, encuesta, cómo la encuesta nos ayuda a que con una sola inversión, supongan ustedes que ustedes tienen un producto digital que, puede, que está habilitado para resolver los problemas de usuarios principiantes, de usuarios intermedios y de usuarios avanzados. Su producto digital resuelve ese problema. Pero necesitamos enfocar a las personas según el perfil para que se interesen por nuestro producto. Entonces, si nuestro producto eh, resuelve una necesidad puntual para un usuario avanzado, pues, ¿para qué hablarle de cosas básicas? Llegamos de una vez a lo avanzado. Y por eso esto nos permite hacer esto. Miren, esta es la página del principiante. ¿Cómo atraer prospectos cada día, aunque nunca lo hayas hecho en Internet? Y aquí en el webinar, en mi presentación, aquí ustedes van a colocar un entrenamiento que hable precisamente de eso. Este es el usuario principiante. El usuario intermedio. El usuario intermedio está pensando en generar tráfico cualificado para su negocio. Entonces, aquí le hemos colocado este titular y el entrenamiento va a ser dirigido hacia que la persona aprenda este tema. No que es un hosting, que es un dominio, nada de eso, sino algo ya más puntual para un usuario intermedio. Y finalmente tenemos otro perfil, que es un perfil de experto. Y aquí ya le vamos a hablar de marca personal y de autoridad. Entonces, eh, son temas para perfiles diferentes que se pueden utilizar para vender un solo producto. Entonces, vayan escribiendo por ahí qué, le, qué pregunta le van saliendo también. Vamos a ir eh, en su medida respondiendo las que les... De, les vaya saliendo, pero la idea es esta: con una sola encuesta vamos a mirar hacia dónde va el usuario. Entonces vamos a hacer una, vamos a hacer una una encuesta. A ver, eh, Sergio es el usuario, ¿no? Entonces Sergio, ¿tienes un negocio en internet? Sergio elige una respuesta. Yo no, tengo, yo, no, yo no puedo darle clic a eso. Eh, no, yo, lo, yo le doy acá. Dime tú cuál eliges ah, y yo le doy no, acá. no, no. Espérame, voy a aumentar el tamaño de la pantalla que no lo veo. Mm, mm, mm, mm. Voy a mostrarle, voy a abrir también acá Mail Inbox para que ustedes sepan porque esto se hace por detrás, este es el back office, pero la encuesta conecta Mailing Boss y conecta de una vez la, la landing. Entonces, acá en Mailing Boss lo que se hizo fue lo siguiente, se crearon tres listas, tres listas diferentes para poder llevar a los prospectos a, a información según el perfil. Vamos a esperar a que cargue aquí. Entonces, acá están las listas. Quiz principiante, quiz intermedio y quiz avanzado. Entonces, según el resultado, van a ir llegando a cada una de estas listas. Ustedes ya saben que un usuario estando en una lista de estas, ya lo tienen en el autorrespondedor. Ustedes pueden crear, enviarles emails. Ya lo tienen segmentado, pues aprovechen eso para poder llegar a la venta con cada uno de estos perfiles. Bien, claro, aparte, adelante, pues. aparte de, las, de, las, de las diferentes páginas donde va a estar el contenido que se le va a entregar a cada uno de estos perfiles de personas, ustedes también deben generar una serie de correos electrónicos con el que le van a hacer un seguimiento a cada tipo de persona. Entonces, dependiendo de la lista que caiga, deben crear una campaña con diferentes correos para hacerle seguimiento a estas personas de acuerdo al nivel en el que quedaron dentro del juicio. Entonces, vuelve a colocar la página del quiz. La página del quiz. Aquí la tenemos. Eh, solo o sea, una la encuesta. Ajá. Eh, la número uno. La número uno. No, pero quiero iniciar Listo. uno. Listo. ¿Conoces acerca del marketing de afiliados? Por favor, elige una. Eh, no, no tengo idea. No, no tengo idea. ¿Y qué necesitas para tener éxito con tu negocio en internet? Por favor, elige una opción. Necesito asesoría y acompañamiento en el proceso, en el proceso de creación de mi negocio. Listo. Entonces, eh, aquí... Este usuario respondió esa pregunta, eh, esa, ese quiz y en este momento tenemos el formulario donde le estamos diciendo que le vamos a dirigir a la masterclass o al evento para que podamos ayudarle. Entonces eh, vamos, a acá un, vamos a colocar acá un correo, no necesita ser listo y acá el nombre. Entonces, vamos a darle siguiente. La encuesta nos da el resultado, que es una persona eh, que está en, eh, es principiante. Entonces, lo va a llevar a la página de principiantes. Como pueden ver aquí, aquí la persona llega a un entrenamiento y el perfil es principiante. Si vamos a Mailing Boss, vamos a actualizar esto para que eh, se genere. Nos debe haber, ya debemos tener un suscriptor en la lista de principiante sí porque eso fue lo que nos, el, nos arrojó el quiz entonces vamos a voy a cerrar estas páginas mientras carga estamos en la página de principiante entonces ya tenemos un primer usuario aquí tenemos quiz principiante ya tenemos un suscriptor ahí lo ven vale entonces ese es como el, eh, lo que vamos a hacer vamos a voy a responder otra otra encuesta ya con otro perfil diferente a ver cómo qué pasa ¿Tienes un negocio en internet? Sí, pero no he tenido resultados. Por ejemplo, ¿conoces el marketing de afiliados? Eh, sí, vamos a colocar que no hemos tenido resultados. ¿Y eh, qué necesitas para tener éxito con tu negocio? Eh, necesito aprender herramientas de marketing. Bueno, entonces acá voy a colocar un correo. Y... Vamos a ver qué sucede. ya eh, Como pueden ver aquí ya es un usuario, el quiz califica, es un usuario intermedio. Entonces ya me lleva a una landing distinta. ¿sí? Ya no me van a hablar de conceptos básicos, sino que ya me van a hablar de cosas más avanzadas. Si vamos a mailing Boss, vamos a actualizar eh, esta, este mailing Boss, Ya debemos tener un usuario en, en, en la lista de intermedio también. Entonces ya el seguimiento y todo eso, es algo que cada uno debe definir, pero las recomendaciones son: esta forma les permite con la misma inversión rentabilizar más, porque es seguro, seguro que le llegan personas interesadas en el mismo producto de diferentes perfiles. Siempre va a pasar así. Y ustedes pueden ayudarse de esto para llegar un poco más directo y con foco a sus clientes, a sus prospectos. Miren, aquí ya está, principante e intermedio. Perfecto, así es como luce, esto es lo que vamos a, a hacer. Vamos a entrar a la aplicación de quiz y vamos a, a diseñarlo. Lo primero es diseñar las páginas, ¿sí? Donde va a estar la encuesta y diseñar cada una de las páginas, la principal, la intermedia y la experto, donde van a llevar a los usuarios. Después, eh, crean la lista en Mail Inbox, crean las listas dependiendo de lo que ustedes eh, vayan a trabajar. En este caso fueron estos tres perfiles. Ustedes pueden trabajar otro tipo de perfiles. Crean las listas. Cuando ya tengan las páginas y las listas, ahora sí vamos a ir a la herramienta de quiz. Publicaciones. Y abrimos nuestra herramienta de quiz. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? Quiero que me escriban en el chat cómo va todo. ¿Está, se está, eh, ¿Han entendido cómo funciona esto? ¿Qué les parece? ¿Les parece...? ¿Algo que puede rentabilizar sus inversiones en publicidad o no? Cuenten, cuenten algo, no sean tímidos. Como se, como se, se han dado cuenta, eh, el proceso es totalmente transparente para la persona que ingresa en el proceso del embudo. Pero para nosotros es supremamente importante porque ya de entrada estamos segmentando a este tipo de personas. Para mí, me parece que es una herramienta bastante poderosa eh, que se puede aplicar en cualquier tipo de negocios. Genial. Entonces, eh, vamos a ahora sí a meternos a la parte técnica. ¿Cómo Espera, espérame, que, espérame un segundito que Jorge está preguntando ¿cómo segmentas con las tres preguntas? Aquí solo segmenta con la primera, ¿no? Es decir, ¿cómo afectan las dos siguientes preguntas? Jorge. En la configuración del quiz, dependiendo de las respuestas que vaya dando el usuario durante todo el quiz, se le van asignando unos puntos. Y, de, y, y en la configuración, tú defines qué cantidad de puntos lo va a llevar a la, a la categoría principiante, intermedio o avanzado. Entonces, todo está dentro de la configuración. Ahora Diego nos va a mostrar... ¿Cómo se hace eso para que te des cuenta en qué momento se están segmentando? Así es. Entonces, vamos a... Eh, aquí les voy a mostrar el quiz que construimos. Aquí está, entrenamiento del viernes. Pero ese es el que ya vieron. Se los voy a, a mostrar cómo diseñarlo desde cero. Vamos a darle clic aquí donde dice nuevo quiz. Y recuerden que tenemos cuatro opciones. Cada una de las cuatro opciones tiene diferentes funcionalidades. La que nos interesa es esta primerita que se llama quiz. ¿sí? Esta es la que nos interesa. Entonces vamos a colocar aquí y vamos a colocar un eh, test. Vamos a colocarle test. ¿Cuál es la particularidad esta, de este tipo de, de quiz? La particularidad es que aquí no hay pregunta correcta o incorrecta. ¿sí? No buscamos... Eh, decirle a una persona si algo es, es correcto o incorrecto, sino eh, tratamos de recibir información de la persona para perfilarlo. Eso es lo que se necesita hacer. Eh, eso es, para eso sirve este quiz. ¿sí? No hay respuestas incorrectas. Hay respuestas eh, que nos ayudan a segmentar, respuestas de segmentación. Entonces, en este, en este tipo de quiz, miren que lo primero que nos vamos a encontrar es con la configuración. Pero lo segundo son las respuestas. Aquí en, este, en el tipo quiz no empezamos a, con las preguntas. Empezamos es con las respuestas, o sea, con el objetivo final de nuestro quiz. Entonces, lo primero, tenemos aquí configuración. Queda darle un test. Ustedes le pueden poner imágenes a todas las preguntas. Pueden hacerlo eh, más bonito. Eh, eso, eso no lo vamos a trabajar en, en la parte de diseño. Más vale la parte de configuración. Entonces, tienen acá el título del quiz, la descripción, eh, la portada. Nosotros, para el ejemplo que hicimos, no hicimos la portada. Pero la portada, ustedes lo que pueden hacer es, vamos a abrir aquí el quiz. Un momentico. La portada es como, por ejemplo, ¿qué se va a encontrar la persona en ese quiz? Sí, pueden aquí colocar algo como, queremos conocerte mejor para entregarte contenido mucho más especializado. Eh, dale clic al botón de abajo para responder unas simples preguntas. Y abajo le colocan iniciar. Eso sería como una portada. ¿vale? Y después de que le dan clic a ese botón, ya entrarían a esta parte de las preguntas. Eso la es lo portada que es, la es portada. como el landing page del quiz. Sí, correcto. Ajá. Así es. Entonces, aquí pueden diseñar su portada, colocarle un título, una imagen. Eh, descripción, lo que ustedes quieran. Y acá abajo va el botoncito. La portada tiene un botón. Le pueden colocar empezar el test, comenzar, quiero iniciar. Bueno, aquí le pueden cambiar esto si desean. No le vamos a colocar una portada. Entre las configuraciones que nos permite el quiz está en eh, responder solo una vez. O sea que una persona que escribe un email, que se registra con un email al final, todos estos datos quedan dentro del quiz. Solamente lo puede responder una sola vez, si lo quitan de aquí puede responder las veces que quiera, pero si lo dejamos activado, que es nuestra intención eh, solamente lo podrá responder una vez y ya y eh, este mostrar opciones para compartir es porque al final se pueden compartir los resultados del quiz en Facebook, en Twitter en diferentes redes sociales para esta estrategia lo dejamos apagado, no nos interesa que la persona difunda sus resultados y tampoco las preguntas son para que la persona reciba esa respuesta. Las preguntas son para nosotros, para poderlo perfilar. A no nos interesa que compartan resultados, ni tampoco nos interesa mandarle las respuestas del quiz a su email. Necesitamos es la información para poderlo segmentar en uno de nuestros tres perfiles. Entonces, esto lo dejamos activado y esto lo desactivamos. Y esto es algo muy interesante porque eh, esta fue una actualización del quiz. Aquí nosotros podemos elegir si todas las personas que responden el quiz van a una misma lista de mailing box o si, puede, si queremos que vayan a diferentes listas. Entonces, aquí sí lo vamos a dejar activado porque según la respuesta que nos dé el quiz, nosotros vamos a llevar al usuario a una lista u otra porque le queremos hacer seguimiento independiente a cada perfil. Entonces, en ese caso, sí vamos a dejar esta opción activada. Yo Bien, hago un paréntesis a... eh, ahí en esa opción se está viendo ese texto en inglés pero eh, ya se hizo el cambio y debe estar en un par de horas viendo ese reflejado eh, esas frases en español, ¿ok? Perfecto, nos clic en guardar, ya se guardó la parte de configuración inicial. Ahora vamos a las respuestas y aquí es donde vamos a responder la la pregunta que hizo Jorge. Jorge, ¿cierto? Sí, Jorge. Jorge picus ah, Exacto. Entonces, primero elegimos el destino del usuario. ¿Cuál va a ser el destino del usuario? Entonces, acá tenemos varias opciones. Tenemos mostrarle una página dentro de la misma encuesta o redireccionarlo a una página que nosotros queramos. En este caso, nosotros lo vamos a redireccionar a diferentes Páginas con contenido, que son cada una de las que tenemos acá. Principiante, intermedio o experto. Bien. Entonces, por eso es necesario crear las páginas antes de empezar con la encuesta. Lo redireccionamos. Aquí colocamos eh, el nombre. O sea, necesitamos identificar esta respuesta. Entonces, ¿cuál es, ¿cómo lo vamos a identificar? Para después empezar a darles el porcentaje a cada pregunta. Entonces, aquí le vamos a colocar, por ejemplo... Eh, esta va a ser esta va a ser la respuesta eh, para el principiante el principiante va a llegar aquí y aquí se va a tomar esta acción que vamos a determinar ahora hacia dónde lo vamos a redireccionar hacia lo puedes redireccionar cualquier url o lo puedes redireccionar a una página que ya tengas quedada en chita ese es nuestro caso le colocamos aquí le damos clic a este botón elegimos el sitio primero se nos pide el sitio el sitio se llama encuesta y después de elegir el sitio se nos va a elegir, nos solicita la página de ese sitio Entonces aquí vamos a colocarle página principiante damos clic en ok ya está la respuesta ya está configurada y acá abajo vamos a seleccionar la lista de mailing boss para esta respuesta ¿sí? Entonces, vamos a darle clic a... Esta es la primera, aquí no se alcanza a ver todo el texto, pero esta es la que dice principiante. Listo. Entonces, acá en título de mailing moss este título es lo que va a aparecer al final de la encuesta encima del formulario. ¿Cuál es la recomendación para este tipo de estrategia? La idea es que al final vamos a a ver si nos devolvemos acá. La idea es que al final, no, sin importar el resultado de la encuesta, el formulario del final diga exactamente lo mismo. ¿sí? En este caso, gracias por responder y el mismo copy de acá. Porque en cara al usuario, el usuario no necesita saber si se va a ir para una otra u otra landing. El usuario va a, a llegar siempre a este mismo resultado. Entonces, Vamos a colocar este mismo título acá. Y la descripción, que es la parte de acá abajo, donde está aquí, es esta. La vamos a colocar acá abajo. Ustedes le pueden dar formato a esto, le pueden colocar negrilla, cursiva, bueno. Aquí tienen algo, diferentes formas. Incluso aquí tienen también para colocarle enlaces si desean. Cargar una imagen, lo pueden hacer. Listo. Listo. Vamos a darle clic en guardar. Ya quedó nuestra primera respuesta, la respuesta para el principiante. Aquí la tiene. Vamos a agregar ahora sí la segunda respuesta, que es la respuesta para el usuario intermedio. Voy a hacer esta ya un poco más rápido, porque ya ya, hemos, ya sabemos cómo configurarlo. Esto va para eh, la segunda quiz. Y vamos a colocar el mismo texto. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Como se pueden ¿Cómo? dar cuenta, el procedimiento es muy sencillo. Y como nos mostró Diego al principio, o nos explicó Diego al principio, particularmente estos, este tipo de quiz se configuran de atrás hacia adelante. Primero las, las respuestas, a dónde, el cierre, a dónde va a llegar el usuario, después las respuestas y después las preguntas. Entonces, eh, y son, son procedimientos muy sencillos como todas las aplicaciones que tenemos en Viderol. Eh, las últimas interfaces que se han desarrollado para, para las aplicaciones son bastante amigables y son muy fáciles de entender. ¿sí? Si se dan cuenta... Diego está configurando esto de una forma muy rápida, muy sencilla, siguiendo simplemente un paso a paso, una secuencia de pasos para poder eh, completar todo lo que se, neces se necesita para tener el quiz listo y funcionando. Listo, una vez tenemos las respuestas, ya pasamos ahora sí a las preguntas. sí. Y aquí las preguntas tienen una configuración un poco especial. Vamos a tomar eh, la primera pregunta, vamos a devolvernos. Voy a colocar, por ejemplo, esta pregunta. Vamos aquí a la encuesta y vamos a agregar una pregunta. Eh, la, el texto principal, pues lo colocamos aquí. ¿sí? Este es el que va a aparecer grande, como lo podemos ver acá en azul y el de abajo la descripción es este normalmente esa ese campo se utiliza para indicarle cómo debe responder la persona entonces le damos clic a esta copiamos esta parte y eso lo copiamos aquí en descripción de la pregunta y acá este este tipo de, de encuesta nos permite dos eh, nos permite dos tipos de respuesta por así decirlo una es que le dan un solo clic sí son aquí por ejemplo le doy un clic y ya me cambia a la siguiente pregunta y la otra que esto también fue una actualización, esto no se había no, habían colocado, no se había puesto antes es esta opción de aquí que nos permite que las personas puedan escribir el texto ¿sí? son preguntas cuando vamos, se abre un campo de texto y las personas pueden responder cualquier cosa allí entonces, esta opción no estaba antes, ahora ya la podemos encontrar acá. ¿Listo? Está esta opción. Esta opción de aquí es para ordenar las preguntas de forma aleatoria. Cada vez que un usuario ingresa, se van a poner en diferente posición. Y esta opción de acá se habilita en el caso de que la, usted, ustedes quieran que la persona eh, elija hasta más de, más de una opción. sí Si son más respuestas, pues, el usuario va a poder elegir más opciones y después darle clic en siguiente para continuar. En nuestro ejemplo, no necesitamos ninguna de estas. Vamos a dejar una sola opción. Aquí vamos a colocar la respuesta. Entonces, eh, la la, sí, la respuesta. Entonces vamos a colocar no, pero quiero iniciar uno. Esa será nuestra primera opción. No, pero quiero iniciar una. Y acá al lado, ustedes van a ver que aparece relacionar con. Aquí es donde yo voy a empezarle a dar el puntaje a esta pregunta. ¿sí? Aquí es donde eh, el quiz empieza a mirar. Según las respuestas va asignándole puntajes a cada respuesta que ya hemos determinado. Aquí nos aparecen las respuestas. Principiante, intermedio y experto que son las que colocamos acá. ¿sí? Entonces, si el usuario elige esta opción, ¿qué porcentaje le voy a dar a cada una de estas? Esto es importante entenderlo porque una pregunta le puede dar puntaje a las tres respuestas, a una respuesta o a dos respuestas. Eso ya depende de la forma en que tú diseñes el quiz. En nuestro caso, por ejemplo esta opción es para un principiante yo le puedo dar el 100% al principiante sí pero si fuera otro diseño del quiz, yo podría decir bueno si responden esa si responden esa opción le puedo dar un 50% al principiante eh, le puedo dar un 20% al intermedio y un 10% al experto así en el caso de que quisiera tener bueno que fuera un quiz un poco más complejo esta es posible y se los explico pues para que lo tengan en cuenta. Que tienen muchas más posibilidades. En nuestro caso simplemente esta respuesta apunta hacia un solo perfil que es principiante. Y los demás perfiles van a quedar en ceros. Agregamos una siguiente opción. La siguiente opción es sí, pero no he tenido resultados. Entonces vamos aquí. Sí, pero no he tenido resultados. Y esta opción la vamos a derivar hacia un usuario intermedio. Vamos a colocar la tercera opción. Sí, quiero llevar, quiero llevarlo a un siguiente nivel. La colocamos acá. Sí, quiero llevarlo a un siguiente nivel. Y esta opción la vamos a relacionar con el perfil del experto. Sí, aquí es donde eh, dirigimos a las personas hacia una respuesta o, u otra. Después de que ya tengamos esta primera pregunta, damos clic en guardar. Ya está lista. Aquí la tenemos. Podemos ir con la siguiente y así sucesivamente con las demás. Aquí hay algo a tener en cuenta. Eh, esto lo sé por las diferentes pruebas que he hecho a, a la encuesta. Bueno, si llegase a ver un empate... Sí, al final de las preguntas, si llegarse a haber un empate, eh, gana, gana la respuesta, a ver si, si me puedo explicar bien, gana la respuesta que haya obtenido el puntaje en más preguntas. ¿sí? Entonces supongamos, supongamos que... Una respuesta obtuvo un punto en la primera pregunta, un punto en la segunda pregunta y un punto en la tercera pregunta. Y eh, ya al final hay otra respuesta que obtuvo tres puntos en la última pregunta. Entonces las dos, tanto la, el primer resultado como el segundo, tienen tres puntos. Pero el primer resultado hizo los tres puntos en tres preguntas diferentes. Entonces, la encuesta o el sistema le da prioridad a entre más preguntas, el mismo puntaje gana. Esto, tengan en cuenta eso. Y si es un empate, eso lo probé ayer con este, eh, de esta forma, con esta misma encuesta. Si es un empate, si uno, si uno escoge, por ejemplo, en la primera pregunta, escoge eh, el primer resultado en la segunda al segundo y la tercera al tercero que daría un empate entre todas en una sola pregunta entre todas le da la prioridad a la primera respuesta para que lo tengan en cuenta listo eh, vamos seguimos acá, vamos a diseñar la otra pregunta me dicen si entenderán. Bueno, ¿Quiénes, qué? ¿quiénes de, de los que están aquí ya habían intentado usar el quiz antes para implementar alguna estrategia que tuvieran en mente? Pónganos bueno, o sea, ahí en el chat quiénes habían usado el quiz, si pudieron eh, usarlo, si lograron configurarlo, si lograron sacar su estrategia adelante, o si definitivamente vieron que no, no era su, la opción para, para lo que estaban pensando hacer. Escríbanos ahí quiénes lo han hecho y quiénes lo, lo han intentado y quiénes tuvieron éxito usando esta estrategia del quiz. Carlos nos dice que lo ha usado, Mariela también lo ha usado, Erwin también lo ha usado, dice que de manera sencilla... Eh, Uderney, Uderney también lo ha usado dice que resultados 100% bien, felicitaciones a todos ustedes eh, Luis Torres dice que nunca se le ha ocurrido la idea de estos entrenamientos es darles a ustedes más ideas para que puedan sacarle el mayor provecho a todas las herramientas e integraciones de la plataforma eh, Alejandro dice que está muy poderoso eh, Guillermo dice que la usó calificando por porcentajes y que es muy buena la reacción de la gente, está bien Carmela no la ha usado te invito a que la uses, revisa este, este entrenamiento el paso a paso que está haciendo Diego para que puedas sacar tu primer quiz adelante eh, María Judy también lo ha usado, bien. Eh, Jorge nos dice que sí, que mucho mejor un quiz como landing page. Y Hugo también nos dice que no lo había usado antes. Pero bueno, aquí hay una opción muy buena, el ejemplo es muy práctico para temas de afiliado, para temas de red de mercadeo, para cualquier nicho, es demasiado práctico, pónganlo en práctica ustedes mismos, entren, hagan el, el, el ejemplo, el ensayo de hacerlo, así sea a modo de prueba, pero les aseguro que después de hacerlo por primera vez, le van a encontrar su utilidad para que puedan sacarle el 100% de provecho a esta super herramienta que tenemos ahí. Eh... No y tengan en cuenta también eh, los productos que se banean en Facebook. Pruébenlo, Inter. Pruébenlo, ah. deberían. Ah, esa es la deberían, otra. Continúa, continúa. Deben, deben. Recuerden que hay productos que Facebook penaliza mucho, eh, no le gustan, simplemente que se, se promuevan en su plataforma. Pero cuando una persona llega a una landing como esta, una encuesta, aquí faltaría añadir el disclaimer de Facebook, pero pues es una landing común y corriente, con botones que dirigen a, a, a un sitio común y corriente. Entonces, aquí en esta encuesta se pueden colocar preguntas filtro y eh, ya al final, en la landing a la que se redirecciona Facebook, eh, digamos que es, es mucho más probable que no te la banen. Porque se encuentra con preguntas que no están hablando directamente al dolor de la persona, son preguntas simplemente que son más amigables. Y ya en la landing, ya se puede colocar eh, algo mucho más específico que le hable más directamente al dolor del cliente, que es lo que a veces a Facebook no le gusta. Entonces, también lo pueden utilizar para eh, evitar algunos paneos de parte de la plataforma. Ayuda mucho también para eso. Recuerden que aquí, Jorge... tres a cinco preguntas. Mira que aquí Jorge nos da también una idea muy válida y es trabajar con una sola lista y al caer en esas, en esas diferentes páginas agregarle un tag a esa persona y ya pues dependiendo del tag que tenga esta gente se realizan las diferentes automatizaciones dentro del mailing box para enviarle el contenido que se requiera en las campañas de correo. También muy válida, se puede hacer de esa manera también. Perfecto Jorge. Sí, se podría utilizar el CRM aquí también, ¿no? Pensando en lo que nos dice Jorge, según la landing, eh, ponerle un tag. Y como ya está en el inbox, podría funcionar. Sí, es que eso es algo interesante. De, recuerden que las herramientas de Builder están ahí para que las usemos todos y por qué no cuando se empiezan a pensar en estrategias, eh, esto ayuda muchísimo. Miren otra forma en que pueden utilizar esta encuesta. Ustedes pueden utilizar esta encuesta para llevarlos a, a las personas a un mini lanzamiento. Y con toda la información que pueden recabar en esta encuesta, ustedes pueden en el webinar de venta, en los mini lanzamientos siempre hay un webinar de venta. Ustedes pueden tomar la información, porque es que miren que el quiz, aquí ya terminamos las preguntas, pero vamos a ver este panel de acá. El quiz nos, nos da información muy valiosa. Aquí le podemos dar clic a, a respuesta y el quiz nos empieza a decir, miren, miren el porcentaje, nos empieza a dar el porcentaje de las personas que respondieron esta, que respondieron esta. Esta data, esta data que nos dan las personas, miren, acá nos las, nos las pone por contacto, pero esta data que tenemos aquí nos sirve a nosotros para organizar un webinar de venta mucho más directo y mucho más efectivo, porque ya sabemos qué es lo que le duele a la persona, ya sabemos qué es lo que necesitan, ya sabemos por dónde llegar para que la persona al final diga, uy es como si me estuvieran hablando a mi problema, es que esto es lo que yo necesito. Entonces los webinars se vuelven mucho más efectivos y el cierre es mucho más preciso cuando sabemos los dolores de las personas. Entonces se puede utilizar para saber de qué va, eh, qué es lo que necesitan las personas y en un webinar de venta atender esas preguntas. Bien, mientras siguen llegando las preguntas, ya aquí ya estamos terminando nuestro test, eh, nuestro quiz, ya nos queda nomás la parte de email, ya hicimos las tres preguntas, nos queda la parte de email de configuración para nuestro propósito. No necesitamos activar ninguna de estas tres, pero aquí existe la posibilidad de enviar un email por cada respuesta. Ahí está. También existe la posibilidad de eh, enviar una notificación por email. A ver, aquí dice eh, recibe una copia del resultado al, present, al email que se le está enviando. Cuando termina, recibe una copia. Y acá ya es un, el resultado del quiz. Si nosotros vamos a, a enviarle ese resultado al cliente, pues podemos utilizar esta opción. Esta opción se, puede ser muy útil, por ejemplo, para esos test de personalidad o, o esos quizzes que que las personas ingresan porque quieren saber si son, bueno, de qué tipo de personalidad tienen. Bueno, hay muchos quiz de esos que sirven para, para captar prospectos. Entonces, ese resultado sí que le interesa al usuario. Entonces, esta opción se utiliza para eso. Y finalmente tenemos la parte de estilo. Ya aquí ya se manejan colores, se maneja or, or, orden de la, del, de la encuesta. Aquí, por ejemplo, podemos manejar eh, que esto se vea. Vamos a mirar texto y columnas. A ver, vamos a darle clic aquí a guardar. Ahí está, sí. Entonces nos cambia el, el orden de cómo se nos muestra la encuesta, sí. Eso lo podemos cambiar acá, eh, cambiar los colores, que se adapten más como al diseño de la página. Yo les recomiendo, aunque no es obligatorio, porque la encuesta misma, cuando nosotros la publicamos, nos da un enlace, un enlace directo que podemos utilizar. Pero siempre es recomendable que la incrustemos dentro de una página de Chita para que tengamos el dominio personalizado. ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, la guardamos y lo único que nos queda hacer, una vez ya elijamos el estilo, cambiemos elementos, ítems, le demos los colores que nosotros queramos, una vez ya la diseñemos eh, a nivel de estilo, ya lo que podemos hacer es, lo que nos queda es publicarla. Publicarla es darle clic a este botoncito de acá arriba y darle clic a publicar. Entonces miren que nos genera un enlace directo. Que si nosotros damos clic a ese enlace, nos lleva directo acá. ¿Que yo puedo poner ese enlace en una publicación de Facebook? Probablemente sí, pero mira ese... Mira, mira el dominio que nos, se, se nos agrega. Entonces, lo, lo mejor en este sentido es incrustarla en una página de chita. Porque no es lo mismo ver esta página así a ver esta página, por ejemplo. Se ve un poco más elegante. sí, Se, se tiene un poco más de estilo y además tiene coherencia con eh, la página de destino. Que la página de destino tenga los mismos colores, tenga el mismo diseño. Entonces, lo recomendable es tomar una página de chita donde tengamos un dominio conectado allí y ahí la incrustamos con, con, el, code, con el elemento iframe. Y, y listo. Creo que aquí vamos a, ya la podemos probar. Vamos a colocar, por ejemplo, el nivel de experto. Gracias por responder. Vamos a colocar aquí otro correo. Y bueno, creo que eh, mientras se ejecuta acá, ¿tenemos alguna otra pregunta? Eh, no, aquí no Ahí echamos, ya nos dio el resultado experto. Tenemos no preguntas, la verdad. Eh, hay mucha gente que ya está usando la aplicación y eso realmente es muy interesante porque se ve que hay gente que está haciendo muy buenas cosas y muy buenos desarrollos dentro de la plataforma. La idea de este entrenamiento era nuevamente darles a ustedes una, presentarles a ustedes una opción más de cómo capturar prospectos. Eh, particularmente esta opción nos permite, aparte de capturarlos, segmentarlos, saber quién es la persona que está llegando a mi landing, entregarle la información, a, la información correcta a la persona correcta. Eso yo creo que es lo más importante. Como lo decía alguien ahí, creo que era Erwin, eh, se puede filtrar muchísimo a los, los prospectos que van llegando y al final trabajar con los realmente interesados. Entonces, los invito a que usen esta excelente herramienta que está dentro de Bilderol y que planeen sus estrategias. Recuerden, crear siempre entre tres y cinco preguntas máximo, eh, ser, tener unas preguntas muy claras y unas respuestas también muy claras de acuerdo al objetivo de su quiz. Recuerden que, si, si bien es cierto, están tratando de sacar la información a ese prospecto, la idea es que esa información les sirva a ustedes para la parte de venta, para segmentar, para poder eh, entregar la información que desean entregarle a cada una de estas personas que se registran. Eh, venga, aquí se está moviendo este chat, y miramos a ver qué. Eh, ¿qué, dicen, qué dicen. Erwin nuevamente nos comenta que nos sirve para los que hacemos... Facebook Ads, publicidad en Facebook. Normalmente Facebook es muy sensible con los destinos de nuestros anuncios y en muchas ocasiones en algoritmos de Facebook suspende los anuncios. Esa es otra otra de las cosas que pasan para eh, cuando se hacen campañas de publicidad de publicidad en Facebook. Los quizzes son perfectos para esto. ¿Por qué? Porque me está haciendo una una serie de saltos dentro de todo el proceso. Y no sé exactamente en este momento en, eh, cuántos saltos de estos está midiendo el algoritmo de Facebook, pero hasta donde yo sabía, llegaba hasta el segundo máximo, al tercero. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo a que Facebook no nos bloquee nuestros anuncios que estamos eh, corriendo dentro de su plataforma. Eh, gracias, Erwin, por su aporte. Eh, lo máximo, como todo lo de Builderall, sí, totalmente cierto. Eh, y la gente, pues, hemos despejado muchas dudas al respecto. Eh, como se dieron cuenta, nuevamente les digo, es súper sencillo de configurar. Así que revisen de nuevamente este video, el entrenamiento. Eh, yo creo que esta misma tarde podría estar montado dentro de dentro de la base de conocimiento. Si no, aquí dentro del grupo siempre quedan grabados todos los videos. Eh, ¿Tienes algo más que decir, Diego? No, que, que lo aprovechen. Incluso recuerden que Builder es todo un ecosistema. Todo un ecosistema y esto es una sola parte de eh, acceso a un ecosistema. Recuerden que las personas son más dadas y esto debe tener alguna razón científica, pero las personas después de, llenar, de responder una encuesta, dejan sus datos con más facilidad que si son dirigidos a una landing directamente con el formulario. ¿Por qué? No lo sabemos, pero las personas responden las preguntas y al final es más fácil que dejen los datos que si llegan con toda la información y ahí está el formulario allí. Son estadísticas que hay en Internet y también nos ayuda muchísimo para utilizar esta herramienta. Pero esto es una entrada nomás a todo un ecosistema que se crea con Builderall, CRM, mailing Boss, el WhatsApp, todo lo que tiene disponible para eh, construir tu ecosistema es que no hay forma de que se escapen los leads si hacemos una buena estrategia de marketing y utilizamos muchas de las herramientas que Builderol ya nos ofrece. Y de pónganlo hecho, en práctica. De hecho, una de las grandes eh, ventajas que tenemos al trabajar con Builderol, con toda la plataforma, es la integración que hay entre todas las herramientas. Eso es algo muy poderoso, poder combinar las diferentes funcionalidades que encontramos en cada una de las herramientas para lograr obtener un éxito con cualquier estrategia que tengamos. Eh, también se me olvidaba, eh, Diego comentó, eh, que ustedes con estas preguntas también pueden obtener información muy valiosa para el momento de dar la charla, ya sea en un webinar o en, o en una presentación, eh, conozcan más lo que la gente está buscando, cuál es el problema que tiene, qué es lo que realmente lo mueve a estar en ese evento, en ese webinar, en esa presentación y, y el, con ese resultado, esas estadísticas que nos deja la herramienta de quiz podemos manejar nuestra reunión de una mejor manera eh, yo creo que yo creo que ya es, eso es todo por hoy. Eh, muchas gracias a ustedes por estar aquí cada viernes eh, viendo lo que tenemos para mostrarles. Muchas gracias por estar aquí siempre eh, trabajando con Viderol, trabajando sus estrategias, sus negocios, creciendo sus negocios, teniendo éxito con la plataforma. Gracias, Diego, por acompañarnos el día de hoy bueno y toda la semana que estuvimos trabajando en, en las ideas y en todo lo que queríamos desarrollar para traer el día de hoy y nuevamente les digo que el próximo viernes pues traeremos otra nueva estrategia con alguna otra herramienta o alguna nueva integración que en eso se nos ocurra durante el transcurso de la semana entrante Diego a todos muchas gracias a ustedes saludos. Entonces, que tengan un excelente fin de semana un abrazo para todos cuídense mucho chao chao